En la vida, como en el deporte, visitan, kirolean Besala, respeto, begirunea, superación, Obetzeko Griñá. juego limpio, Yoko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.